Mi nombre es eh, Nelly Cuiru, en castellano, y en mi lengua tradicional es monillango, que quiere decir árbol de la vida y la abundancia. Soy mujer del pueblo Muru y Mónica del Amazonas. Soy eh, directora de cine y también comunicadora indígena. Y bueno, mi trabajo eh, se ha basado en precisamente trabajar con, con los pueblos indígenas, con los abuelos, niños, mujeres para el tema del buen uso de las herramientas tecnológicas de las TICs. Sí es importante para uno como mujer saber que de alguna manera las instituciones, el gobierno reconoce esos trabajos que hacemos de, de, desde los territorios, y hay veces, muchas veces, o en la mayoría de las veces, lo hacemos con las uñas, ¿no? Se debe garantizar precisamente estos escenarios de conectividad de una manera concertada, consultada, formada para que precisamente esto se convierta en una herramienta importante para el fortalecimiento cultural, social, ambiental dentro de las poblaciones y los diferentes sectores sociales en los diferentes países.